es el amor? Oigan, hoy les hice esta misma pregunta a varias personas, amigos, a conocidos, a desconocidos, a compañeros, a familiares, incluso a mi pareja. ¿Y saben? Es increíble, es tan curioso como cada persona tiene su propia definición respecto a esta palabra. Algunos me dijeron que el amor les hace sentir maripositas en el estómago y les hace ver pajaritos de mil colores en el aire y les hace sentir un nudo en la garganta algunos otros me dijeron que el amor es sinónimo de sufrimiento otros me dijeron que el amor es ciego e incondicional algunos me dijeron que el amor es dar todo lo mejor de ti sin esperar nada a cambio y por último algunos me dijeron que el amor ni siquiera existe. Pero la verdad es que el amor es mucho más que sentir maripositas en el estómago, que ver pajaritos de colores en el aire y sentir un nudo en la garganta. El verdadero amor le trae paz y serenidad a tu corazón. El verdadero amor tampoco es sinónimo de sufrimiento. Mira, un ejemplo claro. Si a tu pareja no le duele lastimarte, no le duele mentirte, engañarte, la verdad es que no te ama. Aunque diga que te ama, no te ama porque una persona que ama no se atrevería a hacerte eso. En esta vida nunca se sufre por amor, se sufre por desamor, se sufre por indiferencia, se sufre por mentiras, se sufre por engaños, pero jamás vas a sufrir por amor. El verdadero amor tampoco es ciego. Ciegas somos aquellas personas que no nos atrevemos a observar y a valorar a aquellas personas que nos aman. Ciegas somos las personas que muchas veces no queremos ver y a darnos cuenta que personas no nos aman y no nos valoran. El verdadero amor tampoco es dar todo lo mejor de ti y no recibir nada. Mira que el verdadero amor es recíproco. Uno también se cansa de dar todo y no recibir nada. Y aunque es tan lindo este don de dar todo sin esperar nada a cambio, la verdad es que a todos los humanos de vez en cuando necesitamos recibir algo sin tener que pedirlo. Y bueno, a todo esto aún no hemos respondido qué es el amor. Amor. Ay, amor, amor. Amor. Definitivamente amor. Es tan solo una palabra hasta que llega la persona correcta a tu vida y te hace sentir que es lo mejor en tu mundo. Y empieza a darle sentido a aquella palabra. Amor es observar a los ojos de aquella persona que amas y darte cuenta lo mucho que te encanta. Amor es aquella persona que te ayuda a resolver los problemas que ya tienes. No es aquella persona que te lleva más problemas. Amor es aquella persona que te ayuda en este duro trabajo llamado vida. El amor no te humilla, no te miente, no te engaña, ni mucho menos. Amor es aquella persona que te hace sentir que tú eres el único responsable de que la relación triunfe. En fin, una relación de amor... El amor es compartir experiencias, es compartir caricias, momentos, tiempo, satisfacciones, temores, alegrías, tristezas con la persona que amas. Porque eso hace el verdadero amor, hace que dos personas sigan juntas a pesar de tener tantas diferencias. Porque lógicamente los dos seres humanos van a ser individuos que piensan que tienen ideales distintos, que tienen objetivos y sueños completamente diferentes. Sin embargo, separarse por eso no es una buena razón, no es un buen motivo. Porque cuando uno se ama de verdad, se ama a pesar de los malos ratos. Recuerda que esto debes buscar en tus relaciones futuras. Recuerda lo más importante, que el verdadero amor construye, no destruye.